Hola amigos nicotecnianos, bueno muy bien Espero que les haya gustado mucho el curso Yo la verdad la pasé muy bien haciéndolo Me encantó ver sus creaciones La verdad que eh, quedé muy sorprendido Y para poder cerrar un poco con la idea del curso eh, Les voy a dar más de lo, que, de, lo que, de lo que tenía pensado darles Porque así hay que ser un poco en la vida, pienso yo Hay que dar más de lo que se espera de uno Así que espero poder cumplir un poco con eso Y en este caso lo que voy a hacer es crear un, una portada ...para mi fanpage, mi página de Facebook, que de paso los invito a verla... ...con sus dibujos, así que en este caso les muestro los, los dibujos, mejor dicho... ...esto va a ser un ejercicio para que ustedes vean cómo lo hago yo... ...y también que lo puedan hacer ustedes... Eh, ...voy a usar todos sus dibujos y los dibujos que me mandaron... ...para hacer mi portada de Facebook... ...igualmente, si ustedes me, me continúan enviando trabajos... ...yo voy a actualizar la portada de mi, de mi fanpage de, de Facebook con sus trabajos. Mientras tanto sirve de ejemplo para que vean cómo se hace. Excelente. Primero y principal, tenemos que preparar nuestra hoja de trabajo. Así que vamos a darle eh, forma a esto y comenzamos. Bien, vamos a necesitar saber los tamaños o el tamaño que requerimos para poder eh, configurar nuestra página. Así que simplemente vamos a buscar acá... Ah, mirá, porque claro, acá tengo mi página de Nicotecnia y la voy a actualizar como les dije. Y de paso los sumo o les eh, los invito a que le den me gusta y que sigan acá eh, los proyectos, las cosas. Y es más, que me compartan acá sus cosas, chicos, porque la verdad es que quiero yo quiero ver sus, eh, su desarrollo, sus trabajos y que el resto lo vean. Entonces vamos a usar esta fanpage para mostrarle al mundo lo que estamos haciendo. Más que al mundo, a la galaxia entera, diría yo. Así que acá voy a poner sus trabajos, ¿bien? y denle me gusta y sigan esto que va a estar bueno así que vamos a ver qué formato necesitan para, para acá esto lo pueden encontrar en internet, yo busqué y me dio que es esto mirá la foto de portada de una fanpage, no sé si es igual para lo que es el, o sea lo personal, pero es 851 x 315px que px quiere decir píxeles, ¿sí? en esta parte si quieres pedir ayuda de un grande que por ahí te puedo orientar un poco más y acá mira también tenés para foto de perfil bien, lo que vamos a hacer ahora te es que sirve para hacer eh, portadas de banner de perfil o también para instagram y todo tipo de cosas ¿sí? así que vamos a prepararnos para poner acá nuestras imágenes bien, entonces estamos en Inkscape y la hoja esta no nos va a servir, así que vamos a ir a archivo vamos a ir a propiedades del documento acá está, y tenemos acá nuestra ventana amiga y esa ventana del fondo la vamos a cambiar ¿Cómo vamos a hacer? Ok, bueno Primero Las unidades que tenemos? Tenemos centímetros, milímetros y otras cosas más Dijimos PX O sea, píxeles Excelente De ancho, o sea De, de largo, digamos Habíamos dicho ¿Cuánto era? Creo que 8.15 8, Si no digo mal, ¿no? A ver. Ah, no 8.51 Ven, menos mal 8.51 por Para, primero acá Elijo todo, borro y pongo 851. Ahí está, ahora sí. Soy con los números, no soy tan bueno. Así que 851 y 315. 315 315 315. Ahí está. Me lo debería anotar en papel, no importa. Ahí está: 851 y 315, 315. ¿En qué píxeles? Listo. Una vez que tenés puesto esto acá, le doy enter ahí. Fíjate, allá atrás ya se puso la forma que es lo que va a tener nuestra portada en Facebook. Te repito, puedes hacer esto para lo que quieras, desde el icono de WhatsApp hasta un logo para tu marca de esports, para el banner de YouTube, lo que se te ocurra. Así que listo, vamos a dejar esto ahí. Cosas a que, o sea, cosas que me gustaría que tengas en cuenta que fíjate, de vuelta muchos preguntan, che, ¿por qué me queda el fondo negro? porque en realidad Inkscape exporta o guarda en el formato PNG y PNG siempre eh, te guarda en, en transparente pero te guarda en transparente si no existe un color atrás entonces te guarda en transparente así que lo ideal es que, es que le hagas un cuadrado blanco uh, en el fondo, uh, en lo que, o sea, haces tu dibujo y le pones un cuadrado blanco atrás que eso va o sea te va a ayudar a cuando abras el archivo que te lo mostré en la clase anterior sobre el final de la clase igualmente quería mostrarte esto acá abajo dice color de fondo fíjate si yo eh, activo esto me muestra en verdad cómo se ve eh, el, el trabajo acá en Inkscape, fíjate Para, ahí está, ahí tengo la imagen puesta ¿Sí? Así es como en realidad se ve todo. Está todo transparente. ¿sí? Esa, esas cuadrillas son transparentes. Entonces, acá lo que, lo que le decimos es que nos ayuda a que, no, a, que, a que se vea blanco. Si por alguna cuestión cambiaste el color de, lo que, de cómo se ve el fondo. ¿sí? A mí así, obvio que no me gusta. Acá, color de fondo, le doy clic y lo pongo acá blanco. Eso siempre. ¿sí? Pero bueno, como para que sepas que si querés... Que, que la hoja tenga un color en el fondo blanco vas a tener que simularlo creando un cuadrado o un rectángulo blanco atrás de todo que ya sabes cómo hacerlo porque te lo mostré en la clase anterior genial, así que recordá 851 de ancho, altura 315 en píxeles o sea px excelente, una vez que ya está listo esto dale con enter ahí por acá, así ya toma el cambio aplicado, si no le, le das la cruz acá arriba y toma el cambio igual ya tenemos el formato que vamos a necesitar Ahora simplemente vamos a volcar los archivos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué te recomiendo? Que vos hagas los dibujos en archivos, los vayas guardando. No hay ningún problema. Una vez es que tenés todos tus archivos y dibujos y guardados eh, de Inkscape. Inkscape. Buah, se me complica siempre decirlo. Vamos a ir a archivo y vamos a importar. Y acá voy a traer todos los trabajos que ustedes me mandaron. Así que, eh, acá, trabajo de alumnos. Y voy a traer, de, voy a traer algunos, ¿sí? Por ejemplo... Este aus me mandó este auto, pero fíjate que es un archivo PNG. ¿sí? Algunos me mandaron el archivo PNG y otros me mandaron el archivo eh, de Inkscape que lo puedo o se puede editar. Voy a poner todos. Mira, primero los que son PNG. Lo abro y voy, voy a poner todos. Me va a dar estas opciones. ¿sí? Yo le voy a decir no voy a tocar nada acá. Ok. Y acá tengo el eh, objeto. Acá el candadito está puesto para que esto se haga proporcional, o sea que no se me deforme. Y lo voy a colocar por acá, voy a tratar de que entren todos ahí lo voy a dejar, primero también acá voy a abrir mi ventana de capas ahí está, voy a crear otra capa, se va a llamar fondo porque quiero que tenga un color el fondo ahí está, enter, el fondo va a estar acá abajo, y acá van a estar eh, dibujos de alumnos, no, alumnos no de los mejores mejores alumnos Alumnos de la galaxia, ahí está, Ender, listo, ahí sí, espero que les guste. <ríe> Bien, ponemos este por acá, ahí está, y seguimos trayendo. Así que archivo, vamos a importar. Ta -ta -tan. Sigo, Lucas, acá me mandó, acá, ok. Este, este me lo mandó, este me lo mandó, me acuerdo, antes de que le muestre cómo dibujar el Among Us. Me encantó cómo se la jugó y me pareció que le quedó genial. Ahí está, tatán ahí, vamos a dejarlo ahí, y seguimos trayendo importar, esto que hago yo tranquilamente lo pueden hacer ustedes, como les dije este también es de, es, de, es de Lucas lo voy a traer, sí aunque en realidad debería poner uno por cada uno ¿no? pero como ahora tengo espacio, mirá, me quedo acá abajo como ahora tengo espacio, voy a tratar de poner todos no se enojen si queda arriba, abajo, al costado, pero bueno eh. El espacio es un poco limitado. Lo voy a dejar por ahí, mira. Ahí. Eh, me olvidé lo que iba a decir ahora. No importa. Ah, sí. Que ustedes pueden, como, como les decía. Eh, acá está el, el, el de Nara. Qué grande, Nara. Me encantan los mensajes de Nara. Eh, lo que pueden hacer ustedes también es... Eh... Ah, a ella le puso un fondo blanco. Mira, acá me doy cuenta. Le puso un fondo blanco. Buenísimo. Eh, lo que pueden hacer ustedes es, como decía, o sea... Hacen sus dibujos, sus archivos y después los van importando y van trayendo todo. Pueden traer tanto, no sé, imágenes como el archivo de Inkscape que es editable. Fíjense que me está pasando como en el video anterior que yo les decía. Que quiero que esto quede por allá. Y me lo pega a la esquina. Y digo, pero la. Pero por qué. Viste, te pega las cosas. Es como que se pega. Bueno, se pega porque está puesto esto que está acá al costado. Que dice que se ajuste. Uh, que, que se ajuste, que se pega las cosas. Si lo desactivo ya no se ajusta más entonces ahí lo puedo colocar donde yo quiero mentira ahí se me, se me pega de vuelta a ver bueno no sé si se me pega de vuelta quiere decir de que hay otro por acá que está molestando es este ah no este era me confundí yo a ver ahora sí porque tengo varios acá hay otro por la duda lo desactivo chao desactive todo listo ahí sí ahí, ahí no me debería molestar más ¿sí? son esos pequeños ajustes que tiene el programa ahí, ahí no, no me molesta no se pega a ningún lado excelente lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Pero fíjense qué pasó. Enara me mandó este dibujo con un fondo blanco. Y claro, este fondo blanco está pisando a este que está acá arriba. O, mejor dicho, a este auto rojo. Así que agarro este auto rojo y le voy a decir que venga para adelante. Ahí se puso por encima. Como este es transparente, no pasa nada. ¿Ves? Ahí está. Excelente. Muy bien. Vamos con el que sigue. Archivo importar Y esto me va a llevar un rato. Así que mientras tanto vamos charlando. Acá está otro de Nara. Genial Nara. Mira yo le dije. La primera clase le dije. Chicos anímense y prueben. Y Nara me encantó porque puso eh, con degradado. Y yo no mostré nada de degradado. Pero está ahí entre las opciones de colores. Así que buenísimo que se, que sean, que se hayan animado. No solamente ella sino otros más lo hicieron. Archivo. Ah paren que lo voy a guardar. Porque si no saben cómo funciona esto. Vamos a poner. Portada. Portada de Face. Nicotecnia. Vayan y denle seguir. Me gusta. O no sé cómo es que se pone ahí. Archivo, importar. Ah, y ahí en Nicotecnia, en, en la fanpage, mándenme. Eh, publiquen sus, sus imágenes, chicos. Hay que hacer ruido de esto. Gino Leo. Gino, Gino Leo me mandó. Creo que lo escribí bien, ¿no? Gino. Bueno, Gino me mandó este que le dije que me encanta porque me hace acordar a, a, a eh, al de al de McQueen, <ríe> a la película de McQueen que me encanta la película esa, les juro que me encanta, es una de mis preferidas, hace poco la vi de vuelta, ahí está, me hace, de, me hace acordar al rey, ese es mi personaje favorito, de importar, ahora acá abajo que tenemos este, mira de Lucio, me encantó este, este me hace acordar, se lo dije creo, sí, se lo dije, al de, al de Fangio, al auto de Fangio, Fangio corría con un auto, bueno, no sé si de este estilo, pero sí me, eh, me hace acordar mucho un auto que corría Fangio, ahí lo ponemos así, lo podría poner para este lado, ¿no? Que mire para allá. Bueno, lo dejo originalmente como me lo, me lo mandó él. No hay problema. Archivo, importar. Y a ver qué más tenemos. Uf, tengo, mira Este de Nathan. Mira, Nathan. Eh, vos me mandaste este, este que me dijiste que se veía el fondo negro. En realidad es transparente. ¿Sí? Yo sé que ese, ese es un tema de controversia. Pero no se preocupen. Eh, el, si es transparente, me sirve un montón para colocarlo acá. ¿Ves? Fíjate. A ver. Nathan vamos a ubicarlo por acá bueno, en el caso de él le dejo el, el nombre de él disculpen que no le ponga el nombre de todos ustedes pero bueno, sería como mucho más tiempo pero si se lo quieren poner a, a su dibujo también no está mal, ¿ver? ahí está Tic. Nathan me mandó su tractor que también me hace acordar al de, al de la película de, de Cars me encanta esa película a ver, acá este me lo mandó Tommy. Un auto marca Cat. <ríe> como le puso. <ríe> me parece genial. Ahí con sus ruedas patonas. Buenísimo. Vamos a reubicarlo por ahí. Lo ponemos por acá. Ahí está. Ah, mira, pará. Voy a hacer una cosa. Voy a reubicarlos más hacia acá al costado. Porque claro, me olvidé que... Ah, no, no, no. Me iba a poner a mí. No, ah, bueno. Tengo una idea, tengo una idea. No sé si me va a salir, pero... Hay que probar, chicos. Hay que probar cosas hay que probar hasta que más o menos te des cuenta de que, de que sí o que no ¿no? bien vamos a poner este otro también este Among Us me lo mandó eh, para lo voy a traer de vuelta importar ahí Tommy también me lo mandó Tommy ok acá está se ve que trabajó bastante bien grande el archivo y le puso fondo blanco por lo que veo fíjense así que lo voy a poner por acá me encantó cómo le quedó, genial bien y está pisando al resto de los dibujos fíjense, así que lo, que lo que debería hacer es enviarlo al fondo de todo, toco acá muchas veces hasta que vaya al fondo o directamente toco ahí, pim, que vaya al fondo ahí está, ese me parece mejor ahí que no se pisen, genial archivo, importar y a ver, a ver, a ver este, Valentina genial ok le dije a Valen, me encantó lo que hizo, mira, ahí me puso Valentina, eh, con Isabela, con la hermana. Me encantó las luces, el paragolpe, se lo dije. <ríe> genial, genial, mira, los paragolpes, o sea, está bárbaro, está bárbaro. ¿Qué, te, qué les puedo decir? Es, son unos genios en potencia. Importar. A ver, acá este, también, mira, Valen con la hermana, con Isa. Una genia, mira cómo se animaron. Y también acá, Valen, mira, con, con el degradado, se animó ahí en los ojitos, muy bien me di cuenta vamos a achicarlo más por ahí por ahí para mí parece bien lo voy a guardar porque sabemos que la tecnología eh, no es, no hay, no hay que confiarse siempre del todo de la tecnología bien, ya listo, los PNG los tengo todos eh, acá ya están vamos a poner ahora los los, este, los de Inks, Inkscape y este también, mira que Martina me mandó su dibujo, lo voy a poner también así este es un JPG que me, me lo mandó una imagen de foto que me lo mandó de, desde la compu ¿sí? así que este, vamos a achicarlo por ahí eh, quiero ver si puedo hacerle algo a esto no no me va a dejar, bueno no importa, vamos a, a ponerlo ahí vamos a ponerlo ahí Le voy a hacer algo que no se, los, no se los enseñé. Y no sé si me lo va a dejar. Pero por la duda yo lo pruebo. A ver. Máscara. Ahí está. El que se dio cuenta. Ah, buenísimo. Le hice una máscara. Eso es para otro momento chicos. Ahí está. Así no se ve este, todo el resto de la imagen. Ahí. Lo voy a dejar por ahí. Excelente. Eh, no. No van a entrar. Me parece que no van a entrar. Igualmente esto va a ser como una especie de paredón. ¿eh? Así que. Una pared gigante. Yo voy a... ir. Porque mientras más me manden yo... Voy a tratar de poner todos. ¿sí? Voy a tratar de, de cumplir con todos. Por lo menos al principio. Así que apúrense a mandar el suyo. Importar. Eh, ¿Cuál traje? El... Este traje me parece. no Ah, no. Ah, este. Julia. mira me lo mandó <risa> Luz. Luz de sole me puso a ver. ¿sí? Es, eh, me mandaron en un archivo... Eh, se, le dice SVG. Que en realidad los archivos SVG. Son los que se pueden editar constantemente. Fíjate, acá tengo... Julia, que me mandó lo voy a achicar, si yo le doy doble clic a esto, lo podría, mira, doble clic lo puedo editar ¿sí? no, no te lo voy a editar porque es tu creación, así que acá, clic agarro todo, clic derecho agrupo, y ahora sí lo puedo poner sin modificarlo lo pongo por acá, vamos a dejar a Julia, por acá esto lo voy a correr acá Julia lo pongo acá ¡Totán! Genial, ¿eh? <ríe> Va quedando. Archivo, guardar. Recuerden que yo estoy trabajando pensando dónde lo voy a poner. Así que yo les recomiendo eso a ustedes. Hagan, eh, preparen una hojita como yo hice acá. Un formato para Instagram, para, no sé, el, el, el icono de WhatsApp, la imagen de WhatsApp. Cosas así. Importar. Vamos de vuelta. A ver, vamos con el de... Eh, a ver, este lo puse acá. El de luz. mira el autito de luz. Tiene estrellas. Ok, a ver, me quedo allá arriba grande. Bien, bien, a ver, lo voy a tratar de bajar. Ahí está. Si le doy doble clic, como que lo activo para poder editarlo. Así que tengo que tener cuidado. Lo elijo todo de vuelta, clic derecho, agrupar. Esto le va a pasar a ustedes cuando traigan sus archivos originales para poder, no sé, hacer sus creaciones y todo. Con doble clic, lo pueden, es como que activan. Eh, todos los objetos que están en el dibujo, como, yo hice, como hice recién, y acuérden siempre, acuérdense siempre de agruparlos. En el último video o el anterior, les mostré cómo, cómo se agrupa y eso es re importante. Este de Sole, la mamá de luz. Bien ahí. Bien ahí las mamás. Eh, ahí eh, a la par de, de los niños. De las niñas. De, to de, de todos sus chiquis. Este, trabajando y aprendiendo con ellos. Me encanta, me encanta felicidades, mira yo acá eh, no le di doble clic y puedo moverlo, agrandarlo andando chiquito, si le, do le doy doble clic puedo empezar a editarlo como les conté pero ahora me quedó todo fíjate, todos los objetos sueltos, así que lo elijo todo, clic derecho, agrupar recuerden, esto que les estoy diciendo está en la clase anterior la 5 si no digo mal vamos a dejarlo por ahí, ahí está el de sole, vamos a archivo importar vamos a bajar acá, acá está el de, el de Sole acá está el de León ¿eh? tremendo artista León igual que Enar, igual que muchos muchos dos. todos ustedes chicos son yo ya sé que son así, ustedes se piensan que qué, se piensan que no sé que son cracks ¿Eh? doble clic porque me queda muy grande la selección a ver ahí, lo elijo ahí está ah me está agarrando todo, bueno no hay problema doble clic se me, está, se me está poniendo loco el programa. Puede pasar, ahí está. Con doble clic lo fui solu, eh, solucionando. Vamos a guardarlo. Por las dudas, porque ya veo que se me cuelga el programa y me voy a querer volver chango. No. Vamos a bajar. León ya está. León. Ah, el monstruo de León, sí. Sí, León. <risa> Mira. Vamos a achicarlo. Para que no asuste tanto León, vamos a dejarle, vamos a dejarlo como por ahí. Mira, al lado, al lado de de este, de este otro azul Este vamos a correrlo Ahí El de Enara Este vamos a ponerlo por acá Ahí Los monstruitos ahí Juntos así no se sienten solos Mira, ahí Bueno, mira Me está pasando algo medio extraño acá Que me está moviendo varios elementos juntos Para que esto no me pase Doble clic Doble clic acá En este objeto Doble clic Doble clic Hasta que entre Ahí lo agarré Sí, no sé por qué me pasa eso Pero bueno Cosa que tienen los programas Doble clic por acá por fuera Y salió excelente Vamos a guardar esto. Guardar. Archivo. Importar. Y así seguimos con todos. Bueno. Eh, Samu. Samu. Ah, este fue uno de los primeros. Samu me mandó eh, su imagen acá en la playa. Qué lindo estar en la playa ahora. Yo soy de Argentina, para el que no sabe. De hecho, yo soy de la ciudad de La Plata. Que queda en la provincia de Buenos Aires. Eh, y acá, bueno, acá el clima es medio extraño. ¿viste? Es como un poco... Los argentinos. Somos como que... No sé. Eh, nunca nos conformamos con... <ríe> con el clima. Cuando hay sol queremos invierno. o eh, Frío. Cuando hay frío queremos sol. Así. Ah, Vamos a dejarlo ahí. Un poquito más grande. Así. Que se vea más. Clic en este. Lo voy a arrastrar por acá. Este lo recomodo por acá. Ahí. Genial. Vamos de vuelta. Siempre lo voy guardando. ¿Viste? Que nunca te atrape eso... En falta. A ver. Bajamos... Eh, Tomás, oh, el, ga el gato mumendo, <risa> ok, ahí está el gato, vamos a achicarlo un poquito, para que no me pase lo que me pasaba antes, porque cada vez como que, si yo no lo, mira, si yo no le doy doble clic doble y lo agrupo, después como que me arrastra todo junto, así que voy a darle doble clic para activarlo, lo editable, ahí está, ahí está, ahora sí, y ahora selecciono todo y lo agrupo, así no tengo ese, ese otro problema. Listo. Genial. Vamos a hacerlo así. Vamos a esto, arrastrarlo por acá. Este lo voy a dejar... Uh, mira. No, me lo hizo igual, me lo hizo igual. Bueno. A ver. Doble clic. Clic. Ahí está. Ahora sí. Cosas de la tecnología, cosas del programa. Como les dije, chicos, este programa es un software libre, es un un programa gratuito y puede que tenga algunas cositas como esto de que bueno, se cierra o no me reconoció o no sé qué o acá me selecciona todo, pero tiene solución, tiene solución y si no, bueno hay otros programas que básicamente el concepto de cómo se usa es parecido a esto, así que esto es una buena base para que después se agarren un programa y lo supermanejen mirá, el mono loco mirá, Tommy me dice este es el mono loco sin saber nada, bueno vamos a poner el mono loco sin saber nada, ok ¡Uh! ¡Oh! Mono bueno, loco Mono <risa> bueno, loco Te vamos a llevar acá con los otros amigos maustrines por ahí Por acá arriba te vamos a poner Tuc tuk tuk Ahí A ver, ahí Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí, ahí está Y este lo corro un poquitito Hay un poquito más chiquitín Ahí Genial Ahí así entra bien Genial, este va a quedar ahí. Ah, me lo mueve con ese, que es justo. Me importa ahí, quedó bárbaro. Este, lo corro un poquito. Ahí. Ahí. Y este lo vuelvo a correr para acá arriba, mira mejor. Wow. Este. Ahí. Ahí entra bien. Ahí se ve todo. Excelente. Este lo corro un poquito. Bien, va quedando. Este lo voy a mover un poquito. Ah, mira, me mueve, me mueve todo. Bueno, a ver si puedo agarrar. Doble clic. Doble clic. Doble clic ahí está, lo pude agarrar, excelente lo dejo ahí vamos a archivo guardar, vamos a archivo importar y vamos a traer a este ya el que tenía antes de todos bien, creo que está ahí, creo que tengo todo lo que me mandaron hasta ahora eh, hay otros que bueno, no los puedo poner porque son de, de instagram u otras cosas o whatsapp, eh, tal vez eh, creo, que, creo que puse, bueno, por lo menos los que tengo ahora, así que ahora lo voy a dejar así. Pero mientras más me manden, más voy a ponerlo. Voy a agarrar este mismo archivo. Y lo voy a voy a acomodar los nuevos que me manden. Así que miren. Tatán. Quedó bien, eh. Quedó fachero, eh. <risa> bueno, excelente. Ya tenemos nuestra. Bueno, mi portada, mi portada de Facebook. Lista. Fíjense que tengo eh, el dibujo. O sea, acá están todos sus dibujos. Tatán. Y ahora no abrió el ojo ahí está, ahí abren los ojos. me había colgado un poquito, me había asustado, bueno, y en fondo no tengo nada, en fondo, eh, podría ponerle, a ver si le puedo poner, para, acá me paro en capa fondo, esta capa la bloqueo, sí, como para que no pase nada, y voy a poner un, voy a poner así un cuadrado, ahí, ahí está, eh, voy a activar los colores, eh, relleno y borde, acá está, relleno y borde, eh, el borde. Borde no quiero que tenga. Mira, color trazo no quiero que tenga. Se lo saco. Y relleno. Relleno. Ah, mira, relleno. Hay algunos que tienen un fondito blanco. Así que no, mejor vamos a hacer una cosa. Voy a. Bueno, no, tengo, tengo otra mejor idea. Vamos, le voy a poner un relleno de color blanco. Así que relleno, sí. Y que sea blanco. Ahí está. Así unifico todo el dibujo. Todos van a, O sea, no me va a quedar con fondo transparente. Eh, y de esa forma evito que después me aparezca como el negro, ¿viste? así que archivo guardar, listo, y ya está vamos a ir a a ver, déjame ver que esto esté bien cubierto, ah mira acá me faltó un pedacito por llegar, ¿ves? vamos a estirarlo un poquito, por ahí más o menos, total, después se corta solo esto, listo vamos a dejarlo así, genial ya está, ¡Tatán! ahora sí, lo guardo fíjense que lo guardo todo el tiempo eh y ahora archivo exportar imagen png ojo con esto no quiero exportar donde dice dibujo si yo exporto donde dice dibujo me va a exportar, me va a guardar eh, me va a guardar medio, medio extraño va a ser la forma yo lo que quiero exportar es la página por eso de hecho configuramos la página del documento con esa medida específica para que calce justo en la portada de facebook así que elijo acá página ¿Qué nombre va a tener, va a tener el nombre banner no, vamos a tener portada, portada de Facebook. Ahí está. Eh, este es el nombre y esta es la ubicación de dónde está. ¿sí? Si no tocan acá y le dicen dónde quieren guardarlo. Una vez que eligieron dónde guardarlo, simplemente el botón exportar. Ahí carga, pensó. Y listo. Exportado con éxito. Acá lo que tengo, mira. Para que bajo esto, bajo esto. Y acá tengo, mira. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está. No me asustes doble clic y se abre nuestra portada tremendo genial, así que ahora vamos a ir a mi fanpage nueva, ¿eh? porque ustedes me dieron la idea de hacerlo, porque dije de qué forma puedo hacer de que se vean sus trabajos chicos y bueno, con una fanpage así que acá tienen la fanpage Nicotecnia, así que vamos a ir acá a editar vamos a subir una foto acá la tengo Abrir. ¡Tatán! Tan, taratán, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Bueno, estoy viendo que podría ser un poquito más eh, ancha. Tal vez esa medida que me fijé está un poco vieja, ¿no? ¿O la... ¿No? ¿O no? ¿O digo bien? ¿No? Ah, no, o digo bien. Ah, no, está bien, está bien. El formato estaba bien entonces. No dije nada, no dije nada. Fíjense. la eh, voy a dejar por ahí. Espectacular. Guardar cambios. Fíjense. ¿Eh? Genial, fachero, eh, fachero, eh. <risa> Espectacular, muchachos. Miren, ¿eh? si quieren el suyo, mándemelo, póngalo acá, lo va mandando. ¿sí? Tú, tú, tú, tú, tú. Es nueva la página, es nueva, así que ojalá tenga buena aceptación y eh, muchos me gustan así que bueno y bueno por acá también me voy a comunicar con ustedes miren qué les parece ilustración vectorial muchachines y les digo la ilustración vectorial se puede combinar con la ilustración digital con eh, con todo mira lo que es programación por ejemplo puedes crear tu dibujo vectorial y en los software o programas de programación puedes darle vida que se mueva o programas de animación hay programas de animación que necesitan dibujos pueden ser digitales o sea de bitma común o vectoriales que son ideales para animación y todo casi todo lo que está en la tele es como con muchos video, con muchos este, dibujos vectoriales que se animan o sea se le da movimiento así que esto que hicimos es la base de un montón de cosas y es más, eh, te voy a contar. Tengo para contarles un montón de cosas. Ya sabiendo usar esta herramienta, muchachos, muchachas, ustedes pueden ser los creadores de cosas increíbles. No se, no se dan una idea, una idea de lo que pueden hacer. Ya con lo que, me, lo que me mostraron, es mucho. Y sé que hay muchos que lo están haciendo y no se animaron a mostrarme. Y los invito a que se animen. Así que bueno, acá quedó la portada, genial. Y los invito a hacer sus propias portadas, sus propios. Iconos, emoticones, lo que quieran ahora tienen las herramientas en sus manos ustedes son los capitanes de su mar los, eh, son la marea de su mar, el capitán de su barco, todo así que muchachos, muchachas, a crear, a no parar yo súper feliz y contento de eh, que me hayan acompañado en esta locura creativa y los espero en los próximos cursos no se los pierdan, acompáñenme, vamos a divertirnos un montón Amigos, amigas, nos vemos la próxima. Chau, chau, adiós.